Tiene el error de almohadillas, ¿no? almohadilla de tinta está al final de su vida útil y tiene una impresora ESON L380, quédate hasta el final que te diré paso a paso cómo quitar este error. Ok, estamos aquí, estamos, tenemos el error, perfecto. Es importante que sea este error. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar que no haya impresiones en cola. Miramos aquí y no hay impresiones en cola. Perfecto. Ok. ¿Qué hacemos después? Vamos a entrar al disco C Y vamos a crear una carpetica Que se llama ResetOK.com ¿Vale? Para guardar el programa Clic derecho Y colocamos ResetOK.com Es el primer paso Luego esta carpetica La editamos Y vamos a copiar la dirección Vamos a copiar la dirección Copiamos Entramos al antivirus Ojo Al antivirus Aquí ya está caducado. Entramos aquí a en configuración. Buscamos aquí donde dice protección del ordenador. Buscamos donde dice tiempo real y exclusión. ¿Vale? Y aquí vamos a aquí agregar una exclusión. La pegamos. Aceptamos. Aceptamos y listo. Hacemos clic en sí. Y ya quedó la exclusión. ¿Vale? Entonces salimos de aquí cerramos la, todas las ventanas y vamos a descargar el programa entonces entramos acá perfecto ok, ahora vamos a buscar la impresora puede buscar una, este buscador colocamos aquí L380 el modelo que ustedes necesiten resetear, listo aquí está ahora vamos a, abajo bueno, el primer paso es crear la carpeta tenemos pasos, segundo paso es excluir el antivirus y luego vamos a descargar el programa vamos a descargarlo descargar, vamos a ver si te deja descargar a la primera o si no haríamos el paso que está aquí que es activar el guardar como de Google Chrome damos clic en descargar perfecto, vamos a ver si te deja descargar si no lo borra el antivirus ok, esperemos, esperemos, no si sale de aquí, entramos aquí donde dice estos tres punticos, vamos a descargar y luego aquí conservar el archivo peligroso. Esto no es problema, mantener de todos modos. Esto no te preocupes, no es un virus, sino que como hay dos programas en uno, lo borra. Clic en mostrar carpeta, ¿vale? Donde está. Aquí está el archivo, lo damos doble clic y lo vamos a instalar. Clic en más información, ejecutar de todas formas, ¿vale? Sí, es, es un poquito eh, tedioso este, este, pero es rápido. Damos clic en instalar y listo, ya quedó quedó instalado el programa pero qué pasa aquí me muestra esta ventana que no me deja abrir el programa este es otro programa vale por eso es que hay dos programas en uno por eso es que la anterior lo borra porque hay dos este y el otro entonces que me muestra esto mi nombre tratará esta, esta, esta información la necesito me la envías al whatsapp vamos al a nuestra WhatsApp. whatsapp web o por correo electrónico y me la envías vale que debe hacer aquí estando aquí control c y vas al WhatsApp y me lo envías. ¿Cómo me lo envías? Entramos aquí al WhatsApp. Entramos acá. Vamos a ver si lo abre. Vamos a ver si lo abre. Y me voy para acá al WhatsApp. Control-V. Ahí está. Esta información la que que me envíen. Ahora la copian. La, esta idea es la que yo necesito para generar generar la llave. Un momento y ya regreso. Listo. Ya tenemos la... Ya tenemos la llave, simplemente la descargan en su correo electrónico y la guardan acá. Yo ya yo la tengo aquí, la descargo, perfecto, ahí está descargada. Esta llave simplemente se guarda aquí, no hay que abrirla, no, simplemente tal cual se deja ahí, se deja ahí quietica y damos a abrir el archivo ejecutable. Ahí se nos muestra que está activado con éxito, aceptar se abre el programa importante que esté conectada al cable USB importante damos clic en select clic en select listo ok el nombre de la impresora buscamos el puerto debe ser con el mismo la misma impresora importante que sea correspondiente porque si no te va a sacar error si aquí es otra impresora entonces esto no va a funcionar tiene que ser correspondiente la impresora con el programa clic ok particular Ok, es una caja de herramientas De verdad, la única que te puedo Pues garantizar es esta Dice "Waste Impact Counter, clic en OK Es la herramienta que va a resetear Esta sí es la que va a resetear Damos clic en Main y clic en chat. Ojo, clic en Chat. Importante que no haya presiones en cola Para que no te vote error, ¿vale? Ahí no te vote error, clic otra vez en Main Y en Inicialice o Resetear Clic en Aceptar Y... Lo va a rejetar. A veces vota errores, pues son errores de ya de puerto de comunicación, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que apagar la impresora o eliminar impresiones en cola, ¿vale? Vamos a ver, ahí salió un error de comunicación, no se preocupen, está bien. Después que sea, me empiece con 20, está bien. El problema es cuando, cuando el error comience con 21, ahí sí no, no continúen. Si el error oh, si el error empieza con 20 es error de comunicación debido a que el puerto usb está en uso está en uso ya entonces si está en uso hay que dejar de usarlo como dejar de imprimir mira este error 20 está bien si empieza con 21 es error de incompatibilidad listo si es, incomp si es incompatible no sigan porque se van a tirar la epron vale que sea 20 en adelante este error está bien Ok, vamos qué hacemos acá. Le pedimos al cliente que apague y encienda la impresora. Listo, ahora vamos a clic otra vez nuevamente: Inicializar, aceptar y listo. Y la recetió, ahí quedó el 0%. Vale, este error repite porque hay que ir en 0%, pero va a volver nuevamente al 100%. Listo, entonces es importante que tengan la aplicación para que cada vez que. Eh, salga el error, puedan registrar Listo, le pedimos al cliente que apague la impresora Para poder cerrar esta ventana Porque mira, si yo hago aquí, no se va a cerrar Tengo que cerrar la ventana Para, perdón, apagar la impresora Para cerrar la ventana Listo, ya apagó Vamos a cerrar la ventana Cerramos, cerramos Y vamos a abrir la impresora Estamos aquí y buscamos la impresora Vale